El primo me dice que vaya con él al banco y que le dé 300 pesos. Cuando yo bajo el banco, que él me dice, espérame afuera. Él me, él me trae la tarjeta, a mí que agarró el dinero, se metió el bolsillo y me dice, ven, ven, ven entra. Me trae la tarjeta y yo, yo sé esta vaina y me dice, vamos a otro banco y me deja la tarjeta. Cuando yo voy al banco ayer, pregunto, ¿me la llama la tarjeta? Me dice, esa no es tu tarjeta. Entonces, el único que sabe la clave y le pasé la tarjeta fue él. Creo que no hay amigo, no hay nadie, ya. ¿Entiendes? 10.500 pesos me tumbó. Le vi tarjeta y, y se quedó con ella cuando yo vuelva, me dio la tarjeta falsa, o cuando yo vuelva, agarrar 10.500 pesos más. Él me cogió mi dinero y yo quiero que me no lo busque y que haga preso, por eso. porque me busquen mi dinero, que no busquen mi dinero, que quede preso, porque fue 10.500 pesos que me tumbó. José Lito Burgo de la Cruz.